Hola a todos, a todas y a todos. Sean bienvenidos a Under la Tierra, el podcast del ciclo de la Tierra. Mi nombre es Cecilia Miscalacats Minardo. Y en esta tarde de domingo no estoy sola, sino que me acompaña, como siempre, mi gran compañero de aventuras, don Mariano Bobad. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas, ¿cómo andan todos? ¿Es todo tranquilo, ¿qué cuentan? Bueno, lindo domingo para estar charlando con amigos. Lindo domingo para estar acá compartiendo. Eh... Bueno, una hermosa fecha de la noche, pero estaremos hablando de eso más adelante por una cuestión de que tenemos una invitada por teléfono y como somos pobres tenemos miedo de que se nos corte la comunicación por falta de pago o lo que sea. Así que vamos derecho a saludar a Yamila de Perro Boludo. Bueno, Yami, ¿cómo estás? Nos saludamos de vuelta 10.000 millones de veces. Pero ahora nos escuchamos, que eso es muy importante. Bueno, Yami está aquí en forma telefónica, es una voz del otro lado del teléfono, porque el próximo sábado se van a estar presentando aquí en la Casa Chunguita, Perro Boludo, eh, nueva banda de aquí, de, de, de zona sur, del conurbano bonaerense. Así es. Contanos, Yami, un poquito de qué va esta nueva propuesta. Eh, bueno, nosotros... Eh, somos eh, Seis en la banda eh, Con dos chicas cantando eh, Y nada Hacemos eh, temas de Pan rock eh, Pero con la particularidad De que son todos temas de cumbia eh, ahí, Y nada, eso eh, Somos La mayoría somos amigues Y hay, integr, hay un integrante nuevo que es, Porque cambiamos de batero Ahí va. Eh, porque nada cu cuestiones personales eh, no puedo seguir pero nada lo echaron eh, decí la verdad eh, lo eh, echaron suena que no, no, a mí me creo que, que no, cuando no, dicen pero, cuestiones personales <ríe> que había No eh, es que sí. pasa de que se van se van y decís ay no justo que pegamos buena onda entonces yo, y viene otra persona nueva y decís oh, no cómo va a ser y la verdad es que pegamos re buena onda y tuvimos mucha suerte con eso ¿Y hace cuánto que vienen ya tocando? ¿Cuándo arrancó Perro Boludo? Ah, meses. O sea, meses. Eh, creo que, no sé, cuatro meses será. ¿Sigo? Ah, es muy nueva la banda. Sí, sí, súper, sí, súper. Pero estamos ensayando una vez por semana, fijo. Sí. Eh, no, no podemos más por cuestión de laburo y de... Que el, y que la vida general. es así, que no te dejas. Sí, sí, es como complicado. Sí, no, no, no se puede. Aparte, o son sea, no, no, seis, seis es. personas en una banda, ponerse de acuerdo para organizar. para organizar y hacer un ensayo todos a la misma hora, el mismo día. Sí, es, olvidate, es, un... Olvidate. Sí, olvidate. es un lindo problema. Es que, encima somos bastantes. Son muchos, sí, sí, sí. Es, no, como, es, como, es como una especie de banda de cumbia, pero sí, punk. Pero, punk. Sí, sí, sí. Nos pasan los trajes. Los frases de, sí, sí, sí, estamos ahí. Va. Y canciones de cumbia, ¿cómo es que eligen las canciones de qué, qué, qué cumbias tocan? ¿Qué, cómo es eso? ¿Qué, qué, qué, qué repertorio bueno, tienen? Eh, estamos haciendo temas eh, más que nada santafecinos ahora. Ay, mira. Eh, pero estamos con ganas de hacer algo más eh, más novedito, ¿viste? Sí. Porque nos dimos cuenta que estábamos haciendo tipo clásicos. Sí. Eh, no sé, los del oído, viste, eh, más por ese lado, y dijimos, sí, sí no? también nos gusta la cumbia ahora. Así que, Ahí va. así sí, estamos buscando. Y estamos buscando también que nos quede cómoda nosotras, porque como se sabe la música de los varones, así <risa> es, todos tenemos como que adaptarlo, ¿viste? a nuestras voces agudas. Ahí va, ahí va. Así que es un laburito ¿no? interesante, ¿no? De un trabajo bastante complicado, ¿no? De llevar toda la tonalidad, no sí, sé cómo sí. se, se armará los timbres, eso. Tenía casi casi de construcción, no sí. sé si se la proponen <ríe> o no, pero... pero aparte, la, eh, la, en los grupos de cumbia fantafesina son mayormente varones. Claro. Eh, con todas esas voces super graves. Así que... Nada, vamos a ir a, adaptando todas las canciones. Y nada, hacemos clásicos que, que nos copan a nosotros. Es, ¿Sabes? Yo creo que es medio como el que los clásicos que se ponen después de la, las 4 de sí. la mañana. <ríe> cuando Charlie está, está en fiesta, fascinamos. digamos. Cuando cuando Charlie termina el evento y se pone en DJ claro. Almodóvar. Eh, ahí igual. se arma el bailongo. Sí, sí, sí. No, yo no podría decir que son esos. A ver, mira, lo estoy pensando ahora. No, no. <risa> <risa> Subliminalmente <risa> nos fue influyendo. ¿Cómo es la convivencia con Charlie y la banda? ¿Cómo es la convivencia con Charlie y la banda? Es un tipo que que es multifacético, que hace un montón de cosas, que siempre sí anda metido en millones de proyectos y, y, se me hace que debe ser como bastante <ríe> complicado coordinar con él. ¿Cómo, cómo funciona? Eh, no, y tranqui, porque en realidad como que nos estamos conociendo también creo, ¿no? Claro. Porque ponerle eh, nosotros con a ver, con Celes, que es mi otra compa a la que canta, sí. eh, Y con Jorgito, es como que ya somos más bien y y vamos a ver la banda del otro, y capaz salimos un poquito jodas. Eh, bueno, Chito, yo, yo lo conozco porque es eh, amigo de Mati. Sí, eh, el bajista, y después, ¿no? Eh, y después, capaz Charlie y, y el Batero eh, son nuevos en nuestro círculo. ¿no? Claro. A ver, si ya nos conocemos hace mucho, sí, años. pero como, no, no así de, de salir juntos y demás claro así que nos, nos digamos que nos estamos conociendo incluso estamos arreglando una comidita y para recordarnos para bien los hacer nombres recordarnos bien los nombres de los integrantes y las integrantes de perro boludo bueno eh, el bajista chito lo <ríe> decía con apodo eh, es que es Chito eh, Jorge, Jorgito, tu vieja eh, violero, eh, Charlie, eh, otra viola, eh, Celeste, Celeste canta conmigo eh, y um, Cristian que es el nuevo batero. Que bueno. es una más. Decías que hace poquito, que hace meses que están tocando, sin embargo se ven cada dos por tres flyers de que ya están saliendo con todo. Sí, sí, sí que son. Son todos unas manijas, ¿viste? Porque yo... Bueno, ahora estamos eh, planeando no no tocar por un tiempo. ponerle eh, esta fecha y otra fechita más. Serían las últimas como hasta fin de año, ponele. Ah, mira. Eh, ponerle octubre, ya queremos pueden arrancar de vuelta. Eh, para... O sea, Agre帳amos para en un mes Lo tirás así como No, vamos a parar un tiempo Para en un mes en realidad Manija O sea bueno, <ríe> Estamos en agosto vos, vos, vos vos tanto Pero eh, Pero nada, sí O sea Para agregar un poquito más de temas ya, Algunos temitas más eh, Y también queremos grabar Queremos grabar aunque sea Dos temitas para Para, para tener algo para difundir Bien y, no solo para la difusión, sino también darnos cuenta en qué se picia, ¿no? Es como... La hora de la grabación es eso. La hora de la verdad, donde quedan todos reexpuestos. expuestos. Donde quedamos expuestos y, y es como, bueno, tenemos que a, a, afilar esto, afilar lo otro. Así que... Nada, estamos como apuntando eso a... A corregir los errores, eh, pero también la pasamos bien. O sea, tampoco es que estamos ahí re, re pero sí, disfrutando sí, no ¿Sí? disfrutando el momento y diciendo, bueno, vamos a grabar porque pasa con esto y si sale lindo difundimos si sale feo seguimos laburando ¿no? buscamos <ríe> nuevos bateros sí, no. <risa> porque, porque a ver, la idea de la banda eh, era como estar tranqui y no, no tomarnos así como eh, tan tan cebados todos tan cebados digo porque viste a veces te pones en un proyecto y es como Medio que, no sé, a ver, creo que Marian va a entender ahí que es el que, el musiquero. Ah, para, Ceci, vos también tocabas el bajo. Sí, tocaba, en tiempos pasados. Nah, sí, no no, estás, no comprometerte te, como no si fuera una te, obligación, un trabajo y tener la responsabilidad claro. pesada de, uh, tengo que ir a tocar, tengo que ir a grabar, sino disfrutarlo, pero con un compromiso, tampoco un... Claro. Eso, tal cual como lo dijiste Era como, bueno, vamos a, a disfrutar todo Pero bueno, no deja de ser un, un proyecto en donde todos dejamos tiempo Y, claro. y, nada, y, y dinero eso. también porque cuesta hoy en día ensayar Cuesta dinero hoy en día grabar más que nada Sí, eh, sí, y... sí, es una plata por semana que si bien, a ver, tampoco es que... Estás gastando un montón, pero sí, es tu plata Es sí, tu tiempo, es tu cansancio Así que sí eh, La pasamos bien, pero también Tenemos en claro eso Es el tiempo del otro Sí, tal cual Contanos qué redes sociales Tienen Donde los pueden buscar La gente Por ahora solo tenemos Instagram eh, Que es perro boludo Todo junto Y en vez de una O, tiene una X Ahí va. Una X al final eh... Y quedó el loguito de un perrito en blanco y negro ¿Por qué perro boludo? Así sí, tan sí, triste sí, sí. <risa> ¿Sabes que todo el mundo por porque... bueno, qué? ¿Qué está atrapando esta gente? Eh, pasa que eh, Jodíamos con un No sé si había alguien de Santiago del Estero Que decía Perro boludo <risa> <risa> eh, mal, Entendí <risa> Y, era? ¿Y era? No. Nosotros ensayábamos y no teníamos nombre Y era como... Y nos jodíamos. Perro, boludo. Como, toca bien. De como, una cosa así. Y... Y tiramos un montón de nombres. Y después yo digo Che, ¿por qué no, no? Está bueno, perro, boludo. Ah, bueno, es verdad, listo. Ahí quedó. Ahí va, viste que sale así siempre. Sí. Te pones a pensar un montón de cosas y queda lo que queda más ahí orgánico. Más representativo del grupo fue. Sí, sí, tal fue. Sí, sí. Bien, bueno, ya mi no te queremos robar más tiempo, tampoco queremos que se nos corte las <risa> <y> <risa> la llamada. Sí, me nada. Es más eso que otra cosa. Yo igual tengo una preguntita más. Eh, Luna Macumba, Luna Macumba, ¿Qué pasó ¿piensa con piensa Macumba. volver? Eh, ¿Es un receso? ¿Es un palate? Yo la verdad es que yo no creo. Yo... Eh, calculo que en algún momento se podrán sacar algunos temas que quedaron ahí que a mí me encantan. ¿no? Sí, sí, sí, sí. Como tener ahí eh, un registro eh, de lo que para pasó. Que se salgan los temas a la luz y que se compartan. Claro, sí. claro. Igual también podrían hacerlos en versión cumbia ahora. Ah, ah no, no, no es mala, no es mala. Para ahí, si Al revés, ¿viste? No. Uh, ustedes hacen cumbia en versión punk. Ustedes ahora podrían hacer los temas de Luna Macumba que eran punk en, en versión, versión cumbia. cumbia ahí va, ahí va no es mala, no es mala no, pero aparte de verdad que está muy bueno Luna Macumba tenía temas así muy pegajosos es más, la semana pasada te diría que por lo menos tres días me desperté con un tema que empieza a, tipo, salís muy temprano el sol apenas sale o algo por el estilo. Ah, sí. un día va a sí. te juro y, o sea, ¿hace cuánto ya del íntimo interactivo de Luna Macumba? Más de un año. ¿No? Más de un año. Y... Ay, gracias. Me regusta ese video. Ay, ah, bueno. ¿Qué recordémosle qué? a la gente que no lo vio que eh, los chicos de Luna Macumba estuvieron el año pasado en nuestro proyecto anterior que íntimo interactivo del ciclo de la Tierra. Sí. Eh, estuvieron grabando aquí una linda sesión eh, que está disponible en nuestra página de Facebook, está en YouTube y creo que también lo tenemos subido a Instagram. Me parece que sí. Sí, sí. Así que para quienes no lo vivieron o para quienes lo quieran revivir, eh, pueden entrar ahí en las redes. Y bueno, conocen ese otro proyecto Y se van a quedar con las ganas de verlo Por estar así como en un parate Entonces lo van a ver, sí, van a quedar re manitas sí, sí, sí, no. Y puntitos suspensivos por... no. Lo voy a poner en la descripción de algún lado Lo voy a, lo voy a volver a subir Siempre vuelvo a subir igual eso Porque eh. me encanta Ahí va. Bien, bien. Así que bueno, los esperamos este sábado Sábado 13 de agosto Va a estar tocando Perro, Boludo Y Triunvirato eh, en la Casa Chunguita, Río Negro, 4.220, esquina Antártida, Argentina, junto a la barricada. Eh... <risa> Seguimos teniendo barricada de tierra. Están haciendo un pavimento ya, a mí te cuento, y hace como tres semanas que la indicación... Hace como un mes. Sí, no, es verdad. Es verdad. Donde está la barricada de tierra, ahí es la casa no, no, no, no. Así que bueno, bueno, por tema entradas y cosas, como ¿cómo está? ¿Se funce, contacta con la banda? ¿Cómo, cómo hacen para...? Sí, sí, que nos manden mensaje directo a nosotros. Sí. Eh, pueden mandarnos a Instagram o, o, o los que tengan particular a nosotros también. Perfecto. Ok, ok, entonces bueno, sábado 13 de agosto, perro boludo en la casa de chunguita, van a estar presentando, ¿cuántos temas más o menos? Eh, a ver, si llegamos, sí, de unos 10 temitas capaz podemos eh. llegar. Pues, Ahí va. Ya, somos nuevos, téngannos. <ríe> Ténganlo en cuenta, somos nuevos. <ríe> ok, entonces. Es una excusa eso, ojo. <ríe> Yo quiero 10 temas, lo voy a contar. 10, 10, <ríe> <ríe> Ay, podríamos hablar con Charlie para que después de que toquen Haga, pase música, ¿no? Ah, Como ahí vos. va Sí, porque la yo verdad, si paso bueno, música bueno. voy a pasarle Zeppelin No sé, yo así recortamambo con el tema de la cumbia. No, no, no, que... no, no, no, por favor, saquen a la ¿sí? <risa> <risa> Bueno, anunciamos Villegueva Almodóvar Entonces, sí. al final de la fecha para... Sí, no, no se va a negar No, no, yo creo que No, no, yo creo que no <risa> Muchísimas gracias por esta comunicación, gracias, Yami. Nos vas. estamos viendo el sábado próximo. nos vemos el sábado que viene. Abrazo gigante. Nos vemos. Esa era Yamila de Perro Boludo. El próximo sábado se van a estar presentando aquí en la Casa Chuñita, como bien decía Marian. Ya saben, le pueden mandar mensaje por privado en su Instagram, que es perroboludo, boludo con X al final. Eh, y bueno, ahí se aseguran tener su lugar, su banqueta, su silla el próximo fin de que... nada Perro boludo y triumbrato rock y y Almodóvar. Ahora ya asumimos nosotros el compromiso sí. por Charlie. No sabemos todavía si Lo secuestramos, no. lo agarramos, lo metemos atrás de la barra y que pase música. Ahí va. <risa> <risa> Recuerden además que todavía estamos con la expo de Oti Art. Así es. Y que bueno, que todo lo... Que ya va llegando a su fin. Un sí. gran éxito de, de la muestra de Oti que ya está desde, hace, desde mayo, eh, si no me equivoco, eh, está en la casa chunguita y eh, fue un éxito, por eso ha permanecido. Eh, a la gente le encanta, a nosotros nos encanta y va a ser raro levantarse por las sí. mañanas y ver que no está mal los cuadros de Oti bueno <risa> le podemos raro. pedir a Oti eh, que nos regale los cuadros y vamos sumando cuadros <risa> <de> <risa> a nuestra colección personal <risa> Claro. ojo que yo tengo ganas, eh, no sé, ponerle para fin de año una cosa así de poder hacer una expo con nuestra propia colección personal porque tenemos sí, unos bueno. cuadros. Tenemos, sí, tenemos cuadro de Patricia Perazo, tenemos de Acequia tenemos de De Vier, tenemos de Mariano Bobad. Sí, de eh, Miss No, de Miss Calacats lo regalamos el cuadro grande que Hay teníamos. que recuperarlo. Lo podemos pre pedir prestado o sí, hacer alguno ahí para la Expo. Oti me regaló aquel cuadro, tengo que decirlo. El cuadro más lindo para mí de, de toda la Expo. Eh, sí, le poster. tengo que recordar le tengo el que recordar cuadro, el, poster, el cuadro más lindo eh, por lo menos cuando vino a hacer la instalación y todo esto que fue un día de semana y eh, vino con 250 mil cuadros papeles y cosas y el cuadro ese yo lo vi así de lejos y dije ¡Wow! me encanta ese cuadro me lo quiero quedar eh, y me dio vergüenza a pedírselo pero conozco a alguien que no le dio vergüenza Aparte, algo que me gusta es la historia del cuadro, porque eh, estuvo. En realidad, lo que me contó Oti es que fue como una suerte de, de chiste que le hizo al hermano. Eh, uno lo ve el cuadro, está con gamas desde el negro hasta el fucsia rabioso. Sí, eh, un fucsia fluorescente. Tiene blanco. Tiene blanco, sí. Y tiene eh, además, o sea, es como una técnica mixta. Y tiene como unos agregados en papel. Tiene una pegatina, eh... tiene Sí, sí, sí. sí, sí. Es muy, y... muy al estilo Basquiat el cuadro. Sí, sí. Eh... La verdad que sí. Cuando uno lo ve, esas pegatinas parecen algo así como una suerte de té. Y es más, tiene como una especie de perro también muy parecido al del logo de perro boludo. Sí. <coughs> con, con unos corazones en los ojos. Y el cuadro me contaba Oti que fue un chiste, una broma interna. Eh, con el hermano, que eso que parece un E.T. en realidad es una imagen del hermano en moto, pero que está dada vuelta Una vez que te dicen esto, por lo menos a mí lo que me pasó es que no podía dejar de verlo al hermano de Bote, <risa> en la moto con el casco Pero pasar esa impresión es como ahora que lo miro así a distancia, nuevamente vuelvo a ver al E.T. Al E.T. sí, sí eh, y bueno, y estuvo colgado en la calle porque se lo colgó como en la puerta no sé si de la casa del trabajo y el hermano salió y se reconoció en ese té así que nada, estuvo expuesto en la calle un montón de tiempo lo cual para mí lo hace aún más encantador que haya sobrevivido a las inclemencias del tiempo, sí, sí, sí, sí, es, que es que está hecho sobre como una, no sé que es el, de, el soporte, ¿no? es como una especie de bolsa de papa algo así, ¿no? Como sí, tiene medio... una textura re rara sí, sí, sí, sí que es se aguanta todo. Bueno, no se los estamos mostrando. Eh, estamos Porque no queremos. Esperan, espero que alimentando la curiosidad. El próximo fin de semana es el último día que va a estar aquí colgada la muestra de Oti Art. Así que, bueno, si quieren venir a ver el cuadro ET, eh, foto, motoreta. <risa> Corazón. No tiene nombre. No, no, no puso no, los no, nombres no. de los cuadros así que así, muy descriptivo eh, esta forma de llamar a cada cuadro de Oti <risa> eh, nada, pueden venir el próximo fin de y, y disfrutar por última vez de, de la muestra del Oti la primera no será la, primera, la última sí sí, sí sí verdad sí, sí, ya estaremos invitándolo para el año que viene que se entrega una nueva exposición Aparte que como que todo el tiempo, está, se está, todo el tiempo <risa> está produciendo sí. O sea, yo estoy viendo ahí en las redes que todos los días sube eh, un cuadro nuevo O sea, como que es una máquina de pintar eh, Está re <risa> Así que bueno, eh, ¿qué hacemos? Eh, Comentemos un poco qué estuvimos haciendo anoche ¿Te acuerdo Sí, obvio Allá. no me voy a acordar, fue una noche hermosa, hermosa noche en la casa chunguita. Eh, tuvimos a Inerte, estuvimos a Migrales, eh, las dos bandas sonaron de la reputa madre, dos bandas, de la primera que fue Migrales, un sonido de power trio alucinante, tremenda banda, un batero que tenía más platillos que, <ríe> que un bazar. <ríe> como... Cuando terminaron de tocar, fueron a llevar las cosas eh, al... A la cocina comedor. En un momento era como tener todo copado por un millón de pelatos. Que decías, Dios mío, no puedo pasar por acá. Realmente impresionante la batería de ese sí, muchacho. Sí, sí, sí. sí, sí de no. todo. De todo. Y lo que tocaba, ¿no? O sea, no no, es que tenía platillos solamente para decorar. Para lucirse. <ríe> o oh, si sí, tengo plata, tengo platillos. No, no, le pegaba a todos. <ríe> no, no, una banda, la verdad me encantó a mí. Yo la verdad sé que la... La he escuchado en otro espacio que estábamos antes, la recuerdo, pero no me recordaba que fuese tan tan polenta el sonido, tan... tan... Bueno, a favor del batero, me parece que el batero se ha incorporado Ah, es nuevo, nuevo. claro. Sí, sí, eh, así, así que, puede que ser... ya que esto no llamó tanto la atención del baterista, probablemente haya sido una... La diferencia. No, no quiero... La verdad es que yo no me acuerdo. No, que el otro batero no era tan bueno como este, me parece. No, <risa> esas cosas. No nos acordamos, pero evidentemente ahí... Hicieron muy bien en cambiar de batero, sí. <risa> Generando polémica. <risa> se, se ve que, que fue una buena adquisición para la banda, este, este muchacho, porque realmente... Un poder impresionante. Sí, sí, sí. Y bueno, y después Inertes, Inertes, lo, los muchachos de Inertes que, que habían pasado a ver una banda a locomotivo, eh, habían pasado a verlos y se enamoraron del lugar, así que pidieron de hacer una fecha acá. Eh, y bueno, tal, fue así, pidieron, lo tuvieron. Y bueno, qué decir de Inertes, una hermosa una hermosa banda de punk rock, punk rock con todas las letras. O sea, y ¿no? la calidez de los chicos también sí, hay que resaltar. Sí, sí, la que, verdad es que no sé Yo cuando hablo con Raúl, se llama el muchacho, Raúl, bajista. yo soy malísima para los nombres, tengo que decirlo. Pero la verdad es que la sensación es como de hablar con un amigo, o sea, sí. muy cálido en su forma, muy amable. Eh, se quedó hasta el final chequeando sí, que estuviera todo todo, no, todo de... en condiciones, que no hayan roto nada los, los amigos, que, que ningún amigo eh, se desviara de la senda de buen camino de, de, de, de la paz <risa> <risa> se quedó hasta el final esperando que se vayan todos y ahí bueno Sacó una fotito eh, en el escenario con nosotros y, y, y bueno, y, y emprendió viaje hacia su casa. Eh, pero la verdad que re contento, con, con, sobre todo con Raúl, que fue el que se cargó la fecha al hombro. Sí, tal eh, y hicieron sí, una noche bien. maravillosa. Sí, sí, sí, la verdad que re contento. Muy, muy linda fecha. Eh, esperamos que, que vuelvan. Eh, de y hecho, la ya gente tuvimos, también a... Muy contenta o sea, sí. hasta el final, agradeciendo. Sí. Eh, reconociendo también la bueno, música Bueno, ahí estoy viendo un volantito eh, Pasaron los Amigos de Dos Comodines eh, Yo voy a contar, Dos Comodines eh, Es una, una Banda que está totalmente Cambiado de todos los músicos no Sacando eh, El Gaya, que es el que está del primer día Pero Dos Comodines es una banda Que viene hace 20 años tocando y que fue con la primera banda que yo organicé una fecha en mi vida. No sí, de sí Sí, sí, sí. Eh, ellos fueron como los que me abrieron eh, las puertas al mundo de la música, de organización. De, o sea, ya venía tocando. Pero que de armar fechas, movidas, fueron con dos comodines y durante muchos años armamos fechas juntos. Eh, muchísimas fechas por diferentes lugares. Eh, eh, bueno. Antes estaba Nacho. Bueno, Nacho después se fue de dos comodines, armó en tres círculos. se fue, se, se retiró de la música, básicamente. Eh, pero re lindo que hayan venido Vino Damián, que es el batero Vino el cantante eh, vinieron... Están repartiendo estos volantitos por todos lados sí. Están cumpliendo, ¿cuánto? 20 años 20 años cumplen los chicos Y bueno, van a estar presentándose en el Teatro Municipal El viernes 26 de agosto así que... Esto es Mitre 721 En Quilmes, a partir sí. de las 19 horas Puntual, dice sí, sí, sí, sí. Como es en el Teatro Municipal Yo diría, estén seis y media Allá <ríe> por en la puerta por las dudas, la entrada es gratuita, y bueno, acá tienen un Instagram de los chicos, que es arroba dos eh, Así que, bueno, cualquier duda, consulta, le pueden escribir sí, una, por una, allí. La banda que, que viene pisando que muy fuerte, eh, suenan en la mega, están sonando por todos lados, eh, cada fecha que hacen es un éxito. Eh, la verdad que están haciendo un trabajo muy fino muy lindo eh, un trabajo de publicidad también muy bien hecho están, de hecho bueno, acá pusieron unos volantes y lo pusieron en lugares súper estratégicos que era, no podías no verlo de la posición que estuvieses en la casa eh, veías el volante de los comodines la verdad que es ingenio para para hacer marketing tienes que, que les, los, los aplaudo eh, pero bueno eh, quería destacar eso que pasaron los chicos de dos comodines que son gente amiga eh, y bueno eh, ¿Te parece si vamos a ver eh, un resumen de lo que fue anoche? Dale, vamos con el resumen de Inertes y Migrales en la Casa Chunguita. Nena, yo te quiero. Nena yo te quiero, nena yo te quiero, nena yo te quiero, te quiero para mí, no es triste, yo fin de hoy Gracias a todos por venir, gracias a Inartes por invitarnos, pa, ah, a vos. El lugar está recopado, la verdad que es la primera vez que lo acá y. ¡Bonca que está bonísima! ¿Escucha bien? Buena onda, los chicos. ¡Que chicas! Lo que... Yo volveré, me esté triste, porque yo, oh, oh, oh, Nena, oh. yo te quiero. Bueno, aquí seguimos en Under la Tierra, el podcast del siglo de la Tierra. Más iluminados ahora. <risas> estamos ahí medio como renegando de las luces, que no, que son muy fuertes, que si estamos nosotros dos, y bueno, no, vamos a apagar sí, las luces. Estamos en la oscuridad absoluta, no tiene sentido, la verdad. Eh, para eso que hacemos un programa de radio y... Y claro, sin <ríe> imagen, ¿no? Así que bueno, sí. Se pasa que el otro día, después cuando terminamos el podcast, eh, nos dolió la cabeza. ¿sí? <ríe> como que estaba muy, muy intensa la luz. Pero bueno. Para mí era el cansancio sí, igual, como un fin de semana intenso. Habíamos tenido la noche de folclore a full de gente. Nos habíamos levantado relativamente temprano para lo que es un domingo para nosotros. Pero... Eh. Nada, queríamos decir también antes de que se nos pase que queríamos mandarle un saludo a nuestro compañero David que ayer nos estuvo haciendo la segunda que vino, estuvo ahí de, de portero y asistiéndonos en, en todo todo lo que le pedíamos alcanzando unos vasos, platos, con buena onda y una cosa que, uh -huh. que también quería señalar es que por ahí nosotros como que ya nos acostumbramos a cierta buena vibra, buena onda que se respira Evento tras evento aquí en la casa chinguita. Pero nada, David nos comentaba esto justamente, que... Qué, qué, qué buena onda que, que se vive entre la gente, qué, qué buen clima que se genera, sí. qué armonía, que por ahí, no sé, en otros lugares, quizás, no sé si por el tamaño o por lo O por porque, qué, o porque será. son más la onda. Como que cada uno está en la suya con su grupito de acá, era como una buena vibra. Sí, eh, sí, re lindo. O en sea. general, haciendo chistes, los músicos cuando estaban haciendo la prueba de sonido... Eh, bueno, y viejos amigos que han pasado, ahí un poco se veía en el video. Ay, ay, ay. Eh, me desconcierta, que me vengas así como a atacar con el micrófono, cierto? <ríe> estuvo pasando Marce, eh, que bueno, se estuvo presentando pasó ella. Pasó Marce, pasó el gris, su gran baterista del Center X. Que además de ser hermosas personas, son artistas que son como sí. de la casa, o sea, siempre tienen las puertas abiertas de la casa chunguita. Eh, Marce, poeta de Acólites Desbarra, de eh, Grisu, el batero de CenterX, que lamentablemente nos estuvieron bajando la fecha del 20 que estuvimos anunciando con bombos y platillos, ahora les vamos a estar compartiendo nuestra nueva agenda, eh, porque nada, tenían un evento familiar y no lo habían tenido <risa> en cuenta cuando <risa> nos habían confirmado a nosotros. Así que bueno, nos dejan con las ganas. Ya asumí el compromiso en septiembre en algún momento sí, sí, sí, sí. Eh, poder realizar la fecha con CenterX aquí en la Casa Chunguita. Eh, pero bueno, de momento el 20 no se va a estar presentando Center X, sino ¿Quién se va a estar presentando, Marian? El sábado 20 eh, llega de churros. ¡De churros! Lo decís la... como si fuera White Trash. Bueno. <risa> Ahora, ¿cómo vas a decir? A ver. ¡White Trash! <risa> eh, llega de churros, eh, por primera vez en la casa de chunguita, la banda de Lucas, Deck, que es el guitarrista cantante de White Trash. Eh, va a estar presentando ahí una, una formación diferente, con una música diferente, por lo que me contaron. Hacen un poquito de experimental, música experimental mezclada con Doom, mezclado con, los, con Green. No sé, me parece que es una cosa media, <risa> un experimental bastante pesado. Eh, y bueno, van a estar viendo a tocar acá. Eh, también va a estar White Trash. Eh, porque, ¿cómo no podía ser? Eh, <ríe> y va a estar también por primera vez en la Casa de Chunguita Villas People. Así es. Que también es algo medio experimental. También eh, no los escuché, la verdad, no, no los tengo escuchados, pero eh, por lo que hay. Charlé ahí con Sergio, que es el cantante, también. Va por ese lado guitarra, bajo, cinte, sampler. Es como muy. Muy post-rock. va. Así que, bueno, estaremos escuchando este sábado a Vilas People, White Trash y De Churros. Momento, que me recordé con todo esto que eh, comentaba la gente de Migrales que llegaron al espacio, que en realidad conocieron el espacio por la gente de White Trash que estuvieron recomendando Así ahí. Es. Así que muchísimas gracias a la gente de White Trash nuevamente, o sea, Todos todo... los podcasts vamos a agradecerle a White Trash. Sí, <risa> <tal> cual, <risa> ¿no? Guante, White Trash. <risa> Como que los chicos pasaron buena banda que habían estado hablando con Matoto. Me tuve que contener porque casi le digo al batero, Matoto. <risa> eh, estuvieron ahí hablando con Matoto, con Lucas y nada, recomendaron el espacio y... Y, y nada, ya, ya tenían ahí como una carta de presentación sí. nuestra, que está buenísimo. Está buenísimo que, que las bandas y se, los se artistas que pasan por el sí. espacio se sientan cómodos, eh, que puedan tener esa apropiación del espacio y, y nada, invitar a bandas amigas, eh, no sé, a mí me pone súper feliz. Uh -huh. pero quiere decir que, que la pasaron bien. Eh, así que nada... Y bueno, ¿qué más vamos a tener este mes? ¿Sábado? Bueno, este sábado tenemos, eh, como ya dijimos, ah, tenemos Perro Boludo y Triunvirato Rock. Eh, más Chico del Modóvar pasando música para enfiestarte. Me cabeza. acabo de acordar una cosa. Que se me acaba de pasar. ¿Lo del no sábado sé, 20? Sí, del sábado sí. 20, estábamos diciendo, bueno, este próximo <risa> sábado es eh, el último día de la muestra de O.T. Art, porque el sábado 20 vamos a estar inaugurando una nueva muestra, muestra de la mano de Matías Argüello que tiene ahí unos grabados. Que también llega por recomendación, eh, eh, porque la verdad no lo conocemos, sabemos que es vecino uh -huh. que vive a dos cuadras, pero no lo conocemos. Y llega por recomendación del señor Martín Vázquez, el señor Martín Vázquez Oti. Art. Art. Oti-Art. Ahí va. Eh, sí. Y bueno, eh, los esperamos también para, para ver. El, a mí ya me estuvo mandando un par de fotos hace un ratito de las cosas que hace este muchacho Matías. Sí, y y está muy bueno. Que la han grabado, ¿no? Sí. labura por ahí. Sí, sí, sí. Y además... Eh, es algo totalmente diferente a todo lo que hemos tenido como muestra aquí en nuestra sede así que también eso es interesante no poder uh -huh. ofrecer variedad de contenidos y bueno y, y esto no que que los vecinos artistas de repente empiecen a acercarse empiecen a participar es, que a participar es como una gran victoria no así es sí, sí, sí. Um, así que bueno nada ya saben va a estar un mes en principio <coughs> Aunque ya vieron, o sea, si sí, a la publica, gente le gusta, y... si nos gusta a nosotros, si le gusta a todos, puede durar más. Puede ser, puede ser. Perdón por por este paréntesis, pero no se, no quería que se me escapara. Entonces, bueno, para para que quede claro, sábado 20 tenemos... De churros, White Trash, Villas People y Matías Arguello. Muy bien. ¿Y quién te dice que no se suma una banda más? Ah, oh. ¡Oh! Tengo ahí entre manos que... ¡Ajá! Ah, ah. Misterio, no... Sí, no voy a decir por si no confirman porque por ahí está complicada la cosa Pero si confirman... Ah, ¡Wow! ¡Qué banda que se viene! Creo que ya sé Van a bajar... te lo digo así, van a bajar en un platillo volador Opa ¡Chan! Tiene al, está muy, muy ligada la banda al espacio exterior lo digo así. Van a bajar en un platillo. Volador. <risa> <risa> un platillo. ¿En un platillo? Sí. Un Orni, como le dicen en Estados oh, Unidos. Un horny. Okay. Un horny. Ok. <risa> Bueno, Van a bajar un Rodney. Dejad de incomunicar porque la gente no va a saber que viene a ver el sábado. Rodney. Bueno, sábado ¿O te pensás que la barricada que está ahí es eh, eh, por cualquier No, hola. es como, es como las cosas de Nazca, esa que, que hablamos el otro día. Las líneas... Esta de la de ve desde el espacio también. La barricada de tierra de acá. <ríe> o es sea, como la, la pirámide de Keops. Eh, eh, sí, del, sí, sí. Se ve desde el, el espacio exterior. 26 de agosto. Ah, tenemos noche de folclore. Sí, tenemos viernes. folclore. Tenemos ahí una. Eso es un viernes eh, y llega Conexión Tierra y. Lisandro Paz. Y Lisandro Paz. Eh, estuvimos también escuchándolo hoy un poquito en YouTube y la verdad que son unos monstruos de la música. Eh, Lisandro Paz estuvo grabando con Peteco Carabajal, un chabón que viene laburado también ahí por ese lado, así que. Eh, a mí me asombró lo lindo que sonaba muy prolijito ¿viste? muy suavecito ese fue el clore nuevo que hay que, uh -huh. que es como más modosito no como más, más tranca no es el, el como ese metavino y eh, como igual como... a mí me gusta el metavino y... a mí me gusta más ese igual a <risa> mí no, me gustan los dos eh, pero bueno eh, muchachos así eh, modosito Lisa dropas. vamos a escucharlo bueno, para no, entradas comuníquense con, con Jor, ¿no? Con sí. Jor Rasta, que es el... Nuestro el... profe del taller de Bombo Legüero, que aprovechamos también para decirles todos los miércoles de 19.30 horas a 20.30 horas en la Casa Chunguita tenemos el taller a cargo de Jor Rasta. También artista multifacético, porque creo que es profe de danza, profesor de bombo, o creo sí, que es estaba... Cantante, guitarrista, bombista, can... sí. es como eh... que... Bueno, productor de folclore en las plazas, ¿no? Eh, gestor cultural que ha hecho cosas muy grandes. El folclore en las plazas en su momento, ahora está como medio parado en lo que es el folclore en la plaza. Siguen laburando, ¿no? nos contaban el otro día que siguen laburando con el tema del folclore. Ahora armaron un tren que se va a Santiago, y no sé qué. Pero en su momento, cuando estaba folclore en las plazas, era un evento gigantesco. No, porque yo estaba confundida y ahora me vuelvo a confundir el tren no sé si va a la casa de la abuela el tema Santiago, no el, no tren sabemos, Santiago ¿sí? el evento al que van es eh, ahora el eh, sí. la abuela me parece que no no sí me parece que nosotros pensamos sí. que el anterior eh. iba a la casa de la abuela y en realidad era la marcha de los bombos Sí. y que ahora bueno, va a Santiago, la verdad. Van a Santiago y, y tocan a divertirse, sí. se van de joda todo el fin de semana. Eh, <ríe> eso es lo importante, que van sí. a divertirse, a hacer un poco de ruido, un poco de arte, a compartir, una bella jornada. Así que si quieren saber a dónde va vale el tren de Santiago, comuníquense con Jorge. De de <ríe> se comunican con Jorge que les vas a ver decir mejor. Pero bueno, para la noche de folclore del 26 de agosto, entonces se pueden comunicar con Jord eh, por Facebook, por Instagram eh, y reservan ahí su entrada, porque también, o sea, las noches de folclore se vienen llenando, pero con todo refuerte, así que sí, sí, sí. mejor si, si se pueden garantizar su lugar aquí en la casa Chunguita. ¿Qué más? 27, llega el 27 con un Punk. Eh, hermoso, un festival casi cantado Cantado Estáis más ahí, está el grupito armado Y están ahí, ahí gritando Loco, hagamos una removida punk Seamos solidarios, seamos hermanos Así como re eh, <ríe> Re buena onda, loco eh, Bueno, van a estar tocando Drey, 970 y nunca más Eh... Tremenda fecha, también para para venir para, para tener su espacio comuníquense con las bandas. Van a haber muy pocas entradas, o sea, van a haber 50 entradas, pero son tres bandas. Tengan en cuenta, avisen con tiempo con la con los chicos de las bandas porque posta se va a llenar muy rápido esto eh, y no vamos a permitir que haya más de la gente que pueda ver. Así que comuníquense, estén atentos porque falta poquito. Y las tres bandas mueven gente. Así que si quieren disfrutar de un festipunk con la calidez de la casa chonguita reserven su espacio. Ahí va. Dre Banda que se estuvo presentando sí. también con el locomotivo hace ya unos cuantos fines de semana. Así es, sí, sí. sí. Fecha también hermosa. Estamos teniendo unos eventos, uno malito que el otro. O sea, yo siempre digo, terminamos con el autobombo de la casa chunguita, pero, o sea, tienen que venir a, a la experiencia chunguita. Yeah. Eh, <ríe> porque, de verdad, pasa esto que, que decía David ayer. O sea, como que nosotros ya empezamos a naturalizar la buena onda que se respira acá sábado tras sábado, pero como que te, no sé, te recarga las pilas. Te vas sí. así como contento, como con una energía. Renovadora, eh, sí, abrazadora que sí. Y bueno, el fin de semana del 3 de septiembre No, no hay tener, evento, no, no ese día cancha. no hay evento, así que no se dirijan a la casa chunguita Porque ya <risa> les vamos a abrir <risa> eh, Y después bueno, llega el 10, 10 de septiembre que va a estar tocando Unidad Básica eh, y bueno, estamos ahí en charlando para ver si, si vienen unos amigos a tocar. Todavía estamos ahí cerrando la fecha. Pero bueno, en principio la, la fecha va a estar Unida Básica, una banda de rock súper poderoso. Eh, y bueno, que les recomiendo que la escuchen. Eh, seguramente ahí en sus redes está todo el material. Escúchenlo, son altos músicos. Ahí va. Bueno, ¿te parece, María, que vayamos con un tema de Triunvirato Rock? Para Dale, sí. los que no los conocen, eh, ya van ahí calentando motores para el fin de próximo que se van a estar presentando los chicos junto a Perro Boludo, Boludo aquí en la Casa Chunguita a partir de las 20 horas. Esto es Río Negro y Antártida Argentina en Espeleta Este. Para reservar su lugar le pueden escribir a los chicos de Perro Boludo o oh, a los chicos de Triumvirato por redes, ¿no? ¿Verdad? Así es, sí, sí, sí. Directamente le mandan un mensajito, le dice quiero mi lugar en la casa chunguita y ya se lo van a reservar. Recuerden que eh, perro boludo en Instagram es arroba perro con X. No tiene O, X. tiene X. Tiene X. Eh, por si no les va a aparecer cualquier cosa sí. <risa> no van a contar los chicos no van a poder resumir su espacio <risa> de video divertido de perritos <risa> claro, bueno, pueden pasar un buen rato igual <risa> vamos con tributo Rock, Las Luces y su publicidad en Under la Tierra, el podcast del ciclo de la tierra, eso que pasaba era triunvirato, los chicos se van a estar presentando el próximo sábado a partir de las 20 horas con Perro Boludo y nada recuerden que el sábado próximo es el último día que van a poder disfrutar de la muestra de Oti Art aquí en la Casa Chinguita así que si todavía no la vieron eh, se tienen que dar una vuelta en algún momento de la noche del sábado eh, porque nada la verdad es que la vamos a extrañar la vamos sí, a extrañar sí, la, la, la muestra de Oti, ya es como parte de la casa también las cosas se nos pasan a veces como eh, pero me acabo de acordar eh, que es muy importante muy importante los juguetes si quieren colaborar con el merendero el corazón de Mon acá estamos juntando juguetes nuevos y usados en buen estado eh, que van a ser entregados el sábado 28 de agosto en eh, una celebración por el sábado día sábado 28 no me da, es sábado, ah, viernes da, el domingo. 26, domingo Ay, 28 la... domingo 28 de agosto, vamos, van a estar ahí repartiendo unos juguetes con motivo del de día de la niñez así que, bueno, estamos recibiendo juguetes para, para, para ayudar un poquito a la, a la movida que están haciendo ahí en el merendero que, que siempre están ahí laburando muy fuerte haciendo muchas mucha movidas eh, la verdad que eh, Está buenísimo. Así que, bueno, eh, por favor, si tienen juguetes, tráiganlos que van a hacer feliz a un niño. Nos pueden escribir, si no vienen un día de evento, nos pueden escribir por las redes y acordamos sí. un día sí, y sí, horario sí. de entrega. No hay problema por eso. Así que bueno, vamos cerrando ya este Under la Tierra número 14. Eh, recordamos que el próximo fin de semana vamos a tener entrevista en vivo. En vivo, sí. Y Siempre en vivo, ¿no? Pero más la, en vivo que nunca. La me desconcertas con esos es comentarios. <risa> y vamos a tener la biblioteca viral de la mano de Matt Morrison. Así Matt es Morrison es. me gusta. Matt Morrison. El Matt sí. <risa> Así que, bueno, eh, los esperamos el domingo que viene a partir de las 18 horas en adelante eh, para compartir un nuevo podcast del Ciclo de la Tierra. Por ahora nos despedimos. Muchísimas gracias por estar del otro lado, escuchándonos, viéndonos. Eh, y bueno, ya saben, esa es toda nuestra agenda. Nos escriben si quieren entradas. y Si quieren venir a tocar. Si quieren venir a tocar también. Y... Bueno, nos vemos el próximo domingo en otro Under la Tierra del Siglo de la Tierra. Nos vemos.